No, yo estaba en el hospital ayer con mi mamá Y él fue y me dio una galleta porque yo estaba hablando por el teléfono ¿Quién te dio una galleta? Mi esposo Luis Enrique Osorio ¿Entonces es esa discusión? No ¿Ya he golpeado más veces? Sí, pues dos veces Porque nosotros a veces discutamos y a veces volvamos una y más otra vez ¿Entonces dónde tú te encontrabas cuando él te abrió? En San Vicente ¿Qué te recuerdo? Nada, que con quién yo estaba hablando ¿Por eso le pusiste la denuncia? Sí, porque ya yo estoy cansada ya en la de Emilio Prudón, Gatón de Fedelín, Cris Mayling, Núñez, Núñez. No, yo lo voy a soltar mejor, porque... Y quiero una orden, de, eh, una orden de alejamiento y la mantención de los muchachos. ¿Cuántos hijos tú tienes? Tres. ¿Y tú sabes cuáles puede ser la consecuencias de reyes? tú le que lo a soltar? Sí. Yo lo voy a soltar y quiero una orden de alejamiento...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 Sí, porque ella yo estoy cansada ya. ¿Todo tú en la de Emilio Prudón, gastón de Fede Chris Mayle Núñez Núñez. No, yo lo voy a soltar mejor porque. Y quiero una orden de, eh, una orden de alejamiento y la mantención de los muchachos. ¿Cuántos hijos tú tienes con él? Tres. ¿Y tú sabes cuál puede ser la consecuencia? ¿Tú le que la vas a soltar? Sí. Yo lo voy a soltar y quiero una orden de alejamiento. Y la manteniendo los muchachos No, yo estaba en el hospital ayer con mi mamá Y él fue y me dio una galleta porque yo estaba hablando por el teléfono ¿Quién te dio una galleta? Mi esposo ¿Cómo se llama? Luis Enrique Osorio ¿No esa discusión? No ¿Ya a veces? Sí, fue pues dos veces Porque a nosotros a veces discutamos y a veces volvamos no y más otra vez Entonces dónde dónde te encontrabas cuando él te agredió? En el San Vicente ¿Qué te reclamó? Nada, que con quién yo estaba hablando ¿Por eso le pusiste la denuncia?